¡Neuronas! Hay que conectarse nuevamente. Necesitamos un informe inmediatamente. Antes. ¿Qué hacen? Cuarentena que no me deja salir. Coronita que no me deja salir. No puedo parar de comer. No puedo sentirme un olor de tanto alcohol en las manos y hablar de intimidad siempre acompañado estás mi libertad la consigo al sacar la basura 13 series 28 tutoriales 15 pelis no sé qué más mirar y aprendí a tejer Crochet, que aprendí a teñirme también y a meditar. Mi horas para enfrentar me encierros. Encierro. Me mejor me contagió, contagio. Contagio. Contagio. me contagió, me contagió ya. Aché. Aché.